Buenas tardes, buenas noches por venir por aquí. Nosotros, son dos meses y muchos días que tiene, bastante, casi dos meses hace que tú, ustedes vinieron e hicieron el reportaje cuando estaba intubado. Fue un largo proceso para Mayo vanet de los primeros pacientes con COVID, pero se vio muy complicado, problemas de diferentes índoles en, en, en su cuerpo, problemas renales, y eso tuvo una evolución bastante tórpida, por eso duró prácticamente casi tres meses aquí. Para nosotros es una alta satisfacción, como materno infantil, con los médicos tratantes, doctor Rosa, doctor Espinal, intensivista, neumólogo, que, al, que tengamos un resultado final, este, no perfectamente, porque se va con la traqueotomía pero prácticamente fuera de peligro. O sea, hoy está en su de alta. Primero estuvo en sala, luego intensivo, intensivo ventilación, ventilación intensivo, intensivo sala. Y hoy por fin, dos meses y muchos días, casi tres, podemos tener una de alta satisfactoria y sentirnos contentos. Ya tenemos una empatía que Mayované más, más del materno infantil que de su familia prácticamente, de hecho aquí mucha gente cuando lo ven y le pregunta aquí le pusieron mayo aquí pregunta por mayo no por, no por mayo vaney o sea que estamos realmente contentos con haberle dado si se quiere otra trompa al covid y que nos dejara mayo vaney vivo para un fin dios le dio la salud gracias dios y a los médicos de materno muy bien la salud y la vida. ¿Cómo ha sido este proceso para ti, Mari?